Y constitucionalmente tener como garantía fundamental la de. Pero si tú no puedes hablar más rápido. La de. <risa> preguntando. Pero ¿por qué tiene que hablar bravo? primero también? No, porque, fíjate una cosa. no puedo. Sí, Ajá, te, te lo entendí lo ya. Ya. ya. Lo que pasa es que cuando uno. Ha entrado en un debate de dime y diríete cómo está. Muy estaba. bien, entró Eso, de una manera. Que era para, para bajar. que no, no, no, enfoc... tiene que hablar primero vamos subilo, también. Vamos a enfocarlo vamos. bien. Vamos. Entonces, si constitucionalmente poseemos una regla fundamental de expresión y difusión del pensamiento, de igual forma se garantiza la de ser informado. Pero sobre todo, yo siempre he tenido mis mis eh, apreciaciones acerca de esa libre expresión porque uno debe de tener ciertos frenos. Claro, hay límites. Hay límites porque sí. también tú invades, invades eh, los límites que la misma constitución te expone porque tú debes de tener el cuidado respecto a la moral y honra, el buen nombre y la intimidad de las personas. Pero ¿qué tiene que ver eso con sacar a la gente de ahí? No, que ahí es que vamos. En la descodificación, cuando una persona de la talla de Eddie Feble, de Marino, de Altagracia. Altagracia y demás, y del mismo Nieve, Nieve amigo de Nieve. Amado... Y la misma Milagro Germán, que se entiende amigo. que fue sacada de Correcto, la Correcto. Maestro, maestro de la misma escuela. Maestro de aquí, donde lo Y es y una estrella, la y, la... y lo hemos valorado muy bien. Claro. Y sobre todo de conocimiento de, este, de cómo debe ser el Ministerio Público. Y con una humildad que no, solamente... A pero, el vamos, pero vamos a aterrizar. Entonces... No te me salgas sí. de tema, vamos a seguir. Oye, entonces, me, no te dejes seguir. Entonces, cuando esto sucede en una nación que está ávida, está necesitada de que sus instituciones sean respetadas, entramos entonces en el ámbito privado y cómo se puede manipular desde el poder o censurar desde el poder cuando un periodista con datos, con datos que son su información, su denuncia, sería también su pecado de no tener veracidad porque es posible de ser Sanctado. perseguido por la justicia y sancionado. Cuando tú pones eso Entredicho Que es responsabilidad del que emite Y el que se atreve frente a un televisor Decir Y yo lo repito Que la hermana del procurador Desde el 2013 a la fecha Ganando 60 mil pesos Ha firmado Por más de 11 millones de pesos Contratos En favor del gobierno Para provecho de una empresa relacionada Carajo ¿A dónde nos a vamos a de encontrar de con el derecho, de con dólares. la debida responsabilidad? Eso es grave. <coughs>